Hay hombres como yo. Bienvenidos amigos Leo Artistas, curiosos y curiosas del dibujo. Hoy en nuestro canal de Leo Art dibujamos una tarjeta muy especial para las mujeres y con este fondo una canción de un famoso intérprete Pepe Aguilar, entonces damos eh, la bienvenida a este video espectacular que quedó de pronto un poquito largo pero la verdad valió la pena, lo disfrutamos mucho porque es para esos seres tan especiales que la vida nos regaló, que la vida nos puso en nuestro camino y que si no fuese por ellas no estaríamos nosotros aquí y nuestra vida sería aburridísima por eso hoy le vamos a dar gracias a esas mujeres por compartir su vida con nosotros, por ayudarnos, por guiarnos, por cuidarnos, por aconsejarnos, por amarnos y por soportarnos. Muchas veces nosotros no nos sabemos comportar con ellas y ellas están ahí siempre, siempre a nuestro lado. Entonces, esta tarjeta se las voy a dejar acá en este video para que ustedes la disfruten. ¿Y por qué? Se las hago hoy con tiempo. Se las hago hoy con tiempo para que ustedes eh, tengan el tiempito de hacerla para esa mujer especial en su vida. Puede ser la mamá, la esposa, puede ser una hermana, una amiga, una compañera o alguien que ustedes quieran sorprender. ¡Listo! Bueno amigos, no les hablo más para que empecemos con el dibujo y vamos al tablero para que vean cómo hicimos esta espectacular tarjeta de la mujer feliz día a todas las mujeres y esa rosa es para ustedes porque son unas rosas